Retornamos con las informaciones, hablemos de Pedro Montenegro y la justicia ha determinado seis años de prisión por los delitos que se le acusa. Durante esta jornada se llevó adelante el juicio abreviado del extraditable por narcotráfico Pedro Montenegro Paz, quien aceptó los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, dado que tenía una cédula de identidad falsa al nombre de Pedro Hotman, en la cual la justicia determinó la pena máxima de seis años de prisión. Bueno, sí se ha llevado adelante la audiencia de procedimiento abreviado, en el cual digamos, este, ya se le ha este, impuesto la pena de seis años, tal como se había llegado con el representante del Ministerio Público, y eh, el cual la sentencia se encuentra también debidamente ejecutoriada, toda vez que este, tanto el Ministerio Público como el CERES y el CEGIP y el Ministerio de Gobierno han renunciado a la apelación. ¿no? Eh, mire, él ya tiene una sentencia este, debidamente ejecutoriada, en el cual, digamos, la señora fue... Eh, la ha dictado y ha dicho que se debe cumplir en el centro de la Palma este, Palmazola Santa Recordemos que Montenegro tiene procesos pendientes por los delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y proceso pendiente de extradición a Brasil por narcotráfico. Bueno, está en investigación este, el tema de legitimación, digamos, ¿no? que igual está en investigación y esperaremos digamos este, lo que eh, hay en el cuerno de investigación respecto a lo que hace el Ministerio Público y la Policía. Y hace instantes el fiscal general del estado lo había denunciado, se ha determinado que Pedro Montenegro no va a ser extraditado hasta que cumpla la sentencia de seis años en Palma Sola. El Ministerio Público indica que Pedro Montenegro Paz será extraditado a Brasil por narcotráfico y se realizan los trámites pertinentes pero luego de que se cumpla la sentencia de seis años de prisión en Bolivia por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumentos falsificados. Dentro del trámite de cooperación internacional, la cooperación jurídica internacional en materia penal, la República Federativa del Brasil ha solicitado la detención con fines de extradición del ciudadano Pedro Montenegro. Ese trámite se está llevando adelante ante el Tribunal Supremo de Justicia y ha puesto en conocimiento ha pedido la opinión del Ministerio Público para el requerimiento de la procedencia de, este, de esta extradición. A partir de tener ya conocimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre el este señor Montenegro, el Ministerio Público se va a pronunciar sobre la procedencia de la extradición con efecto diferido. Es decir, que luego de que cumpla la condena que fue impuesta al señor Montenegro, se debe dar curso a la extradición. En ese sentido, el Ministerio Público presentará su requerimiento ante el Tribunal Supremo. Así es, nosotros aceptamos la extradición.